Din, don, dan, llaman a tu portal Llegan ya con ganas de empezar Y al pasar regalos te darán Vamos todos a jugar, hoy no hay que pasarla mal Vamos todos a cantar en esta fiesta, la fiesta más animal ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!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 Hay que celebrar, amigo, otro año más contigo Esta fiesta terminó Se hace tarde, no escuchas el reloj Vamos todos a jugar Hoy no hay que pasarla mal Vamos todos a cantar En esta fiesta